Luis Belén, porque la semana pasada informamos que se le habían realizado a esta causa de Flor Moyano y, y el señor Martino las pericias de audio y video y más luego las pericias psicológicas a ambos implicados. La información de último momento que tengo y que no trascendió en ningún lado es que se realizaron las pericias médicas a Flor Moyano esto es información de último momento algo clave en la causa y lo que tengo como resultado es que ya habría sido presentado el dictamen médico de Flor Moyano en expediente judicial y que este determinaría lo siguiente a ver que no hubo acceso carnal es decir, no hubo violación ya que no existen en las pericias médicas signos característicos de dicho delito A ver, repetí la información porque esto es de último momento, dale Faba A las pericias audiovisuales y psicológicas de la semana pasada se suman la pericia médica a Flor Moyano y ya se habría ya habría sido presentado el dictamen médico de Flor Moyano en expediente judicial que determinaría lo siguiente que no hubo acceso carnal se hicieron una serie de estudios fuerte para la hora nombrarlos pero los tengo y en los mismos se determina que no hubo violación, ya que no existen signos característicos de dicho delito. Es una información de parte, claramente, porque lo que está determinando es que no hubo una violación clásica, es decir, lo que no han encontrado signos de violencia. Claro, Pero claro. no es el hecho que se investiga, lo digo ya de antemano, antes de que avance la investigación. Olvidate, está claro. O sea, no hubo... no la forzaron físicamente. Eso me parece que es lo que quieres decir. Tal vez sí psicológicamente o emocionalmente. Bueno, yo no hay... lo que informo... Ver, es... convencamos, yo no, no, sí. Con todo respeto, no sé qué edad tendrá eh, eh, flor pero eh, 29, si no, creo. 28 si no tendría años. que ser virgen para que entendés no encuentren que hubo ningún tipo de, de acceso carnal. Digo, Es como medio, como estamos en Además, una la Además es una denuncia ¿no? compuesta donde se habla de abuso por un lado, que eso no sé de qué manera puedes determinarlo, Ajá. Eh, según lo que decía... Eh, Eran Roberto. seis tipos de abuso, Luis, ¿te acordás? Claro, y además Roberto Castillo dijo y distinguió los pedazos donde se ve televisivamente lo que salió al aire, ¿no? A ver, por ahí, doctor Pioti, por ahí nos puede traducir no, un poco gente... lo que nos acaba de contar Fava El tema es, eh, más allá de, de las pericias, eh, lo que habría que determinar si hubo consentimiento claro. o no. Claro. Si no hubo consentimiento, eh, es una relación forzada y puede constituir un delito. Pero si hubo consentimiento, aunque sea un consentimiento... Eh, que no Bueno, sea, eso es no lo que se está cosas, claro. intentando determinar. Lo, lo que, que pasa es que ante una serie de acusaciones, sí. de ambas partes se van... Bueno, o confirmando pero, o descartando, ¿no? Preguntémosle al doctor cómo Yo, se prueba que no hubo consentimiento, justamente. Es muy difícil, muy muy difícil, porque por lo general estas cosas pasan... Eh, te, no vamos a encontrar muchos testigos, eh, no, entonces entramos pero, en el terreno de lo conjetural y no se olviden, si vamos a, a presagiar un resultado venidero, que en materia penal la duda... Siempre es a favor del reo. indubio pro reo, sí. se dice. Pero en este, en, caso, caso ya. en este caso, más allá de la pericia física que se hace en la, en la denunciante, lo que verdaderamente demuestra si hubo un abuso o no okay. es la pericia psicológica. psicológica. Claro, ¿Y, el ah, y el video. ¿Cómo? Y el video. Está bien, pero por supuesto, pero si hay una, si hay una cosa fílmica... Lo que pasa pero... es que se está presentando, y perdón Carlos que no. te interrumpa, es un segundo nada más... Eh, es lo mismo que vimos en la nota que hicimos con los abogados. Porque los abogados plantean una situación de ataque sexual que mm. no es lo mismo que se va a dirimir en la justicia. Claro. Este, si bien es un abuso sexual, no es un ataque violento, físicamente violento. no Se habla de acoso también. Exacto. Psicológico eh, y de sí. otro tipo. Y que lo vimos. A mm. ver, después lo evaluarán si ¿sí sirve como prueba Por supuesto no, que pero... esa pericia iba a dar negativa. No, no es sí. solamente una cuestión de... Eh... Peritos que son médicos forenses que revisan el cuerpo eh, si, si presenta determinadas eh, Lastimadura. evidencias lastimaduras eh, sino que también eh, está el análisis que puede hacer un psiquiatra forense bueno, eso fue lo que se hizo la semana pasada la, primero fue audio y video se llevaron todos los crudos y, y peritos especialistas en audio y video analizaron todas las imágenes que se dijo, que no se dijo, que pasó, que no pasó. Más luego siguió lo psicológico, porque las dos partes tuvieron... ¿Cómo se dice? ¿El careo con el psicólogo? Sí, no, no, el... yo, no, no el... es una no, conversación. Una la conversación. Eh, eh. Y ahora ya se llegó al sí, y, y, peritaje igual, médico. Faba, sí. ¿podés repetar, repetir la información de Último Momento que tiene Invasores de la TV? Porque esto lo van a tocar todos los programas mañana, dale. Lo cortito. de Último Momento sí, es que corto. ya habría sido presentado el dictamen médico de Flor Moyano en expediente judicial que determinaría lo siguiente... No hubo acceso carnal, es decir, violación, ya que no es, existen signos característicos de dicho delito. Igualmente, Perfecto. a ver, una pregunta, perdón.